¿Cómo están? Por mucho tiempo hemos estado cometiendo un error muy, muy grave al momento de querer encontrar a nuestra pareja ideal para compartir nuestra vida y demás. Eh, y es por eso que creo que hoy es importante hablar de esto, porque es un error que si ustedes dejan de cometer, las cosas le van a salir mucho, mucho mejor. Ahora, antes de empezar directamente con el tema, no olviden quedarse hasta el final porque hemos eh, he agregado una algo nuevo al canal y empezaré a hacer concursos sorteos mensualmente en donde bueno daré diferentes premios y el sorteo de este mes de febrero bueno del mes que viene de febrero serán 100 dólares en efectivo bueno no son 100 dólares en efectivo son 100 dólares en tu cuenta de paypal o en tu cuenta bancaria eh, que podrás ganar si te quedas hasta el final del video para saber cómo participar, ¿ok? Y bueno, vamos a empezar. Chicos, chicas, uno de los errores más, más graves cuando alguien empieza a salir con otras personas, cuando alguien empieza a buscar esa pareja uh, con quien compartir su vida, es que eh, estamos buscando a alguien que nos haga felices. Ese es el error. Buscar a alguien que te haga feliz. Ahora, ¿por qué, ¿Por qué es un error? ¿Por qué vas a decir, bueno, que debo buscar a alguien que me haga infeliz? No, no exactamente. Pero lo que me refiero es que muchas personas van por el mundo y, bueno, les gusta un chico, les gusta una chica, les gusta varias y entonces inician una relación con diferentes personas. Las conocen, las tratan, comparten tiempo juntos y después... Dicen, sí, las cosas iban bien al principio, pero después no me hizo muy feliz, no me hace feliz estar con ella o estar con él. Y pues, uh, no, ya no quiero... Por eso, por, eso termine, por eso terminamos la relación, porque ya no quiero estar con ella, ya no quiero estar con él, porque ya no me siento bien, ya no me siento feliz en la relación. no Y entonces, ¿qué pasa después? Bueno, buscar a otra persona que nos haga felices. Uh, el error está en el hecho de esperar que alguien más te haga feliz un error que como seres humanos hemos cometido casi siempre es creer que la felicidad está en algo o en alguien más y entonces vamos por la vida deseando Comprar esa casa que tenemos en mente, o comprar ese coche nuevo que tenemos en mente, o comprar el nuevo iPhone, o comprar, o irnos de viaje a ese lugar, o conocer a esa persona especial. Y entonces pensamos que cuando tengamos todas esas cosas que queremos, vamos a ser súper felices por fin, ¿no? Y sí, quizá cada vez que compras una casa nueva, o un auto nuevo, o el nuevo iPhone, tienes cierta, eh, cierto sentimiento de sentirte bien de satisfacción pero esa felicidad o lo que parece ser felicidad realmente no dura porque dura hasta que deseas la siguiente cosa y entonces ahí es donde está el error el creer que tu felicidad depende de algo o de alguien más ahora lo que yo quiero decirles y explicar en este y recordarles más que nada recordarles es que la felicidad depende de uno mismo es tu responsabilidad y de nadie más que seas feliz de modo que si estás en una relación y no eres feliz bueno quizá sea un poco culpa cool de otra persona pero lo más probable es que sea más culpa tuya ¿Por qué? porque debes preguntarte si al principio si antes de relación tú realmente eras feliz como estabas si eras feliz de disfrutar de tu soltería si eres feliz de disfrutar de ti mismo si eres feliz contigo mismo teniendo lo que tú tienes en tu cuerpo y nada más. Y si la respuesta es no, entonces el error empieza por ti. Porque, bueno, bien lo dijo um, Will Smith en un video, él aclaró perfectamente que su responsabilidad no es hacer feliz a su pareja, sino que es responsabilidad de cada uno ser feliz para que juntos después puedan compartir esa felicidad y crear una relación fuerte y bien hermosa realmente so me and Jada was reflecting about love and I asked her I said what did she think was you know one of the biggest revelations that she had, had about love she said that you cannot make a person happy and I thought that was a real deep idea you can make a person smile you can make a person feel good you can make a person laugh but whether or not a person is happy is deeply and totally and utterly out of your control i remember the day um i retired i literally said to jada that's it i retire i retire from trying to make you happy I need you to go make yourself happy and just prove to me that it's even possible. And after we cracked the hell up, um, we started talking about, we came into this false romantic concept that somehow when we got married, that we would become one. And what we realized is that we were two completely separate people on two completely separate individual journeys and that we were choosing to walk our separate journeys together but her happiness was her responsibility and my happiness was my responsibility and we decided that we were going to find our individual uh internal private separate joy and then we were going to present ourselves to the relationship and to each other already happy. Not coming to each other, uh, begging with our empty cups out, uh, demanding that she fill my cups and the cup and demanding that she meet my needs. It's unfair and it's, it's kind of uh, unrealistic and can be destructive to entonces, deja de pensar, deja de esperar que vas a encontrar a alguien que de repente, ¡pum!, te cambie la vida. Tú debes empezar a hacer eso por ti mismo, por ti misma. Empieza a mejorarte, empieza a mejorarte en cada área de tu vida. Cuando tú amas a una persona, o por lo menos cuando crees que amas a una persona, tú quieres lo mejor para esa persona. Quieres que le vaya bien en todo, quieres que sea la persona más saludable, no quieres que se enferme, quieres que tenga lo mejor de lo mejor, que esté feliz, que se sienta bien, etcétera, etcétera. Entonces, si tú realmente te amas a ti mismo como persona, debes empezar a darte a ti mismo, a ti misma lo mejor de lo mejor. Y eso, para hacer eso, para lograr eso, implica empezar a mejorarte. Empieza a mejorar tu situación física, tu salud, tu estado mental, la forma en la que piensas, la forma en la que interactúas con otras personas, tu estatus social. Empieza a mejorar eso. Y cuando llegues a, un, a la mejor versión de ti mismo, de ti misma, empezarás a atraer a personas que se encuentran en la mejor versión de ellas mismas. Pero si tú estás en un estado en donde estás en el suelo, en donde todo está mal, te sientes mal, no tienes buena salud, no tienes buena salud mental, física, o no tienes buen trabajo, no tienes estabilidad, no tienes balance, no tienes absolutamente nada, tu energía está por los suelos, lo único que vas a traer es más de lo mismo, vas a traer a personas cuya energía está en los suelos y vas a esperar que ellas, esas personas, te hagan feliz o te suban o te mejoren. Eso no se puede. Esas telenovelas que vemos en donde la persona rica se fija en la persona pobre y ¡pum! Casualmente existe una superquímica y los dos eh, se mejoran y cambian y son juntos y viven felices por siempre. Eso es pura basura. <ríe> Disculpa que lo diga así, pero es, es, son cuentos chinos que te hacen para que tú sigas manteniéndote en la misma forma de pensar que has tenido siempre, la mejor forma de atraer a alguien que está en su esplendor es tú subiéndote a su nivel y estar en tu esplendor y entonces tú puedes atraer a esa persona que podría ser para ti, pero evidentemente como dije antes es necesario que tú seas feliz, que aprendas a ser feliz contigo mismo, contigo misma y en el momento de que tú aprendas a ser feliz estando soltero o soltera y que estés feliz sin necesidad de estar absolutamente con nadie, es decir, que realmente puedas estar completamente solo en tu casa, sin amigos, sin familia, sin nada y realmente puedas decir, ¿sabes qué? Me siento tan bien, de verdad, realmente disfruto mi compañía tanto que me encanta ¿eh? y entonces... Eh, cuando llegues a ese nivel, sentirás que realmente vas a necesitar a alguien muy, muy, muy, muy, muy especial para que te haga sentir que están, estar con esa persona es mucho mejor que estar contigo mismo. ¿Ah? Cuando llegues a ese nivel donde dices, ¿sabes qué? Mm, soy invencible esto. Soy feliz conmigo mismo, realmente me siento súper pleno, súper plena, estoy... No podría estar mejor, no necesito a nadie, no me interesa a nadie. Cuando estás en ese nivel y de repente llega alguien que digas... ¡Wow! A mí digo, me siento muy, muy, muy, muy bien en este momento, pero... Quizá esta persona me da curiosidad de saber cómo podría hacer las cosas con ella. Cuando llegues a ese punto, entonces habrás conocido a alguien que realmente valga la pena, que realmente está en el mismo, mismo nivel de, que tú, que realmente se siente pleno y satisfecho con su vida y que realmente tiene una vida que te hace sentir que quieres ser parte de esa vida. ¿Ah? La mayoría de las personas van por la vida eh, ofreciendo nada, prácticamente. ¿Ah? Y entonces yo te digo, yo te pregunto esto. ¿Cómo quieres que una persona desee, realmente quiera ser parte de tu vida si tú mismo, si tú misma no eres capaz de disfrutar de tu vida? ¿Mm? No tiene sentido. ¿Por qué alguien querría ser parte de eso que tú no estás disfrutando? ¿Por qué? ¿Entiendes? Entonces, es importante que antes de iniciar una relación, antes de buscar a la pareja de tus sueños, antes de cualquier cosa, primero trabajas en ti, te mejores en cada área, en cada aspecto y una vez que llegues al punto en donde eres feliz y realmente no necesitas de nada ni de nadie, entonces en ese momento tú estarás listo para compartir esa extrema felicidad con alguien que te brinde o que venga también con esa extrema felicidad y entonces van a crear una pareja, una pareja es la palabra pareja viene de paz. dos, dos cosas completas son una pareja. Uh -huh. Las personas normalmente van por la vida diciendo es que, es que me hace falta mi otra mitad. Si tú eres una mitad y necesitas otra mitad, entonces juntos van a ser uno completo, no una pareja, uno completo. Quiere decir que están rotos, quiere decir que no están completos, quiere decir que no están listos para una relación entonces es necesario que primero seas un individuo completo completamente balanceado en cada área para que después puedas unirte con alguien que está en el mismo estado y crear una pareja una pareja fuerte y esas relaciones son las que duran más mientras no sea así generalmente terminan en divorcios eh, terminan pronto terminan incluso en malos términos peleando es, de, es, es es cuando las cosas se ponen realmente feas. Pero si tú estás completo y encuentras a alguien completo, entonces tú realmente puedes crear una relación increíble. ¿Vale? Y bueno, eso es todo lo que les que quería compartir. Si algo les sirve el video, denle un like, pónganlo en favoritos, compártalo con alguien que sepan que necesita escuchar esto. Suscríbase aquí arriba para recibir notificaciones de futuros videos. Y ahora sí, en el, la descripción les voy a dejar un link que dice participa en el sorteo mensual solo tienen que hacer clic ahí, checar la información, leer todo y para participar es gratis, solo lo que tienen que hacer es realizar una serie de actividades cada actividad les genera una oportunidad de ganar mientras más entradas, mientras más oportunidades tengan más probabilidades tienen de ganar el premio del mes ¿no? Eh, y las actividades son suscríbete al, video, uh, suscríbete al canal dale like eh, sígueme en Instagram cosas así, son cosas realmente muy muy sencillas que cualquiera puede hacer entonces chequen la descripción, ahí les voy a dejar el botoncito y eh, bueno, pues si tienen alguna duda, pregunta, sugerencia, comentario déjenlo aquí abajo y también pueden mandarme eh, preguntas más personales si desean pueden seguirme en Instagram o en TikTok. ¿Vale? Y bueno, eso es todo. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. Chao, chao. Chao.